buenos días ortelomaníacos buenas tardes en otros países o buenas noches depende de cuando veáis este vídeo hoy simplemente nada es un vídeo cortito simplemente para hacer un seguimiento de las plantas de en semillero que tengo en casa ya veis cómo están los pimientos están súper súper súper grandecitos tendrán a lo mejor alguno pues como unos 6 7 centímetros de largo a lo mejor otros un poquito 8 centímetros, depende. Y bueno, ya veis cómo están las de al fondo. Como esta, por ejemplo. Y aquella otra y esa que solamente tiene un palito. <risa> Son las plantas de algodón junto con estas dos que están aquí. Que bueno, en esta maceta hay tres plantas. Lo voy a poner así para que lo veáis. Esa chiquitita y estas dos. Y esta. Que bueno. Eh, han tenido un poquito de estrés porque se han ido cayendo las hojas, las, se han ido secando, eh, les ha entrado una pequeña enfermedad como esta de por ejemplo de aquí que tiene, no sé si lo veréis bien, a ver, a ver, quizá si la cojo a la maceta pues a lo mejor lo podáis ver mejor porque como me da muchísima claridad ahora, ahí lo veis. A ver si enfoca la cámara un poquito mejor. Ahí lo veis. Bueno, pues... Esa enfermedad, por lo que veo, debe de ser como un hongo. Tiene pinta, tiene pinta de que sea un hongo. Porque el año pasado, cuando puse otras dos plantas de algodón también, las semillas me refiero, pues... Eh, me pasó lo mismo. Luego en el huerto... Sí que es verdad que le costó un poquito tirar, pero un poquitín. Cuando empezó ya más el calor, por las noches, ya comenzó a, a tirar un poco. Pero luego en el mes de agosto, eh, la, se quedó un poco ahí paradita. Se conoce que no le gustaba mucho ese, ese calor de agosto que tenemos aquí en Valladolid. Y quedó ahí en stand-by. Eh, se quedó parada, no tiraba, bueno, más o menos casi casi la tuve que hasta forzar un poquito el crecimiento sí que es verdad que la floración empezó espectacular, unas flores muy bonitas de diferentes colores en una misma planta, eso es verdad seguramente que a lo mejor hayáis visto alguno de los vídeos donde os lo enseñaba eh, trataré de dejarlo... Eh, en un vídeo por ahí que o bien os recomienda Facebook o bien no lo recomiendo yo y lo dejaré por, a, por aquí arribita, por aquí arriba o por aquí a lo mejor, ¿vale? y también os dejaré por aquí cerquita el botón de suscripción para todos aquellos que, que quieran suscribirse simplemente es directo y ya está Ahora, por fortuna, ya me está dejando YouTube hacer esas cosas, por fin. <risa> pero bueno, el canal va creciendo, etc. Pero no quería hablaros de eso, del canal que crece. Que ojalá creciera más, pero bueno, poquito a poquito, ¿vale? Pues estas son las que hay aquí en esta habitación, que son las que tengo aquí. Bueno, ya veis también las caléndulas que andan por aquí. También es cierto que por donde está ese palito, ahí tengo unas lechugas totalmente espontáneas, se conoce que fue de alguna vez que he echado eh, semilla de esas lechugas y ahí andan creo que por allá tengo otra, sí, por ahí tengo otra, a ver, sí, por ahí hay otra, bueno, las, eh, la flor de un día que ahora en invierno está completamente parada, no la he querido quitar porque yo sé que tiene semillas y ellas mismas se iban a ir cayendo, ahí ahora os voy a enseñar eh, las otras que tengo los otros pimientos, bueno estos pimientos son este que hay aquí a ver, qué es pimiento mao de cantabria a ver si os lo enseño así, vale mao de cantabria o maor de cantabria mejor dicho luego creo que este de aquí que tengo vamos a ver también es Maor, entonces son todos maor. Son todos entonces Maor. Vale. Ahora os enseño los, los otros. Como os decía, tiene exceso de humedad. Eh, se me ha ido un poquito la, la pantalla, pero bueno, no pasa nada. Ya veis cómo está. Está muy bien. Os voy a enseñar ahora los otros que me quedan por enseñaros. Aquí ya ves los, eh, las calabazas lufa, que están muy bien. Eh, incluso alguna como esta ya tiene el, el rabillo, por así decir, <ríe> para poder enredarse. Ya se ha sacado demasiado pronto. Pero bueno, eh, todavía no las quiero llevar al huerto porque estamos en invierno todavía siguen de vez en cuando siendo las noches demasiado frías incluso algunas heladas hemos tenido eh, durante unas 3, 4, 5 semanas unas heladas bastante grandes de unos 6, eh, entre 5 y 6 grados bajo cero aquí en Valladolid eh, y bueno, lógicamente esto no aguantaría en el huerto ni a un tapado bueno, ya veis ahí las petunias, que bueno, andan un poquito, esa de aquí anda un poquito mmm, a las 3 menos cuarto. Están regadas, pero bueno, se conoce que es que no quieren estar mucho tiempo al, al frío frío. Ya veis ahí los ajos, que están también bastante espectacular. Estos son tomates, y le puse tomate de venita porque es un tomate familiar que cultivaba hace ya unos cuantos años un, una tía mía y bueno vamos a ver si mmm, le podemos conseguir puse muchas más semillas de las que tenía que haber puesto porque claro no sabíamos si iba a germinar todas esas semillas y bueno parece que sí que han germinado todas las que puse luego tengo que hacer un repecado y dejar las plantitas mejores me va a dar mucha pena quitarles los demás, porque ya van teniendo hojas principales. Como veis por ahí, ¿veis? Tiene ya hojas principales, muchos de ellos. Seguramente trataré de ponerlo en un vasito de yogur, para que aguanten. A ver, ya veremos a ver. Porque fue una grata sorpresa el año pasado encontrar esas, esas semillas de mi tía. Y bueno... Vamos a ver qué tal si las podemos volver a recuperar para para todas las para toda la familia, que somos bastantes, cada vez, bueno, cada vez un poquito menos, pero bueno, ahora hay primos que. que. que bueno, han, han querido volver a, a las raíces del, del huerto. Unos por. porque bueno. querían volver, querían pues no sé, vivir la experiencia del huerto. Y ahora, bueno, dos de mis primos tienen, tienen huerto propio. Y bueno, de vez en cuando se les ayuda un poquillo que también que también viene bien el compartir. Viene muy bien compartir. Vale, bueno, aquí tenéis más calabaza lunfa. Esta es la más grande que hay. Mirad que, que tiene como, como un palmo, poquito más de un palmo. Y tiene también ya su. su rabillo para enredarse. ¿Mm? Y estos así, estos los acabo de, de regar ahora porque he visto que tenían. Estaban ya un poquito eh, fojillos de, de agua. Quiero decir que no pesaban. Más tomate. Estos son los tomates espontáneos que os he enseñado ya otras veces. En algún que otro vídeo. Y bueno, mirad. No sé si lo veis, ahí, ahí, ahí lo podéis ver, ahí tengo un tomate ya, no sé qué variedad es, hasta que no le vea un poquito más, no sé qué variedad es, aquí hay otros dos, ¿vale? Que ya van teniendo un tamaño un poquito más pequeñito que un cherry eh, de los chiquitines que hay en el mercado, ¿vale? Por allí arriba hay más flores es que es inmenso, voy a subir, voy a subir la, la presión para que lo podáis ver es que es inmenso, los, me llegan hasta un poquito más de la ventana un poquito más de la ventana, a ver si os lo puedo enseñar, mirar si lo hago, a lo mejor eh, desde otro ángulo lo podéis apreciar, es que es grandísimo dos de ellos Voy a alejarme para que lo podáis ver. Bueno, no se ve del todo por la, por la cortina, que no la puedo correr. Pero si os dais cuenta, fijad de dónde está, que es que llega hasta ribota del todo. Hasta allí llega. Dos de ellos, ¿eh? Este otro, bueno, ahí le veis que está un poquito, ahí ya... Porque salió más pequeñito Debe de ser otra variedad Porque de momento solo tiene mmm, Flores no, no tiene ningún fruto de momento Que se vea Aunque parece por ahí Por aquí A ver si os lo muestro Por ahí Parece ya que está formándose el tomate ¿Vale? Y no están polinizadas ¿eh? Pero nada Aquí veo otro, ahí, le veis? Esos dos se está formando. Ahí ya una vez que las flores se secan, empiezan a salir ya los, los tomates. Eso, vamos, es impepinable, seguramente que lo sabéis. Pero si no lo sabéis, ya os lo digo yo. ¿Vale? Bueno. Esta hoja también, que veo aquí, está toda ahí amarilla y también debe de ser por el exceso de de agua, nutrientes no lo creo porque de vez en cuando les, a, les aporto en el agua de riego un poquito de quelato de hierro, un poquitín no es mucho, pues a lo mejor si es un, una botella de, de un litro, le aporto a lo mejor pues, pues como una cucharadita de café ¿Mm? en el agua con eso es suficiente vale bueno, este de aquí es un hijuelo de... De uno de estos dos, no me acuerdo de cuál era Creo que es de este, sí, porque si está en este, es de este Le puse por poner, digo, bueno, si pues agarra bien y si no, pues no pasa nada Y ha agarrado, ha agarrado porque está está muy, muy bien Muy bien, además Bueno, ya veis que las calabazas lufas están Este año espectaculares Veremos a ver luego cuando las lleve al huerto Porque es ahí ahí siempre está el peligro de estas calabazas, cuando están en refugio del calorcito de la casa, eh, a una temperatura pues entre unos 16-17 grados más o menos la casa, por lo menos en esta habitación, pues claro, eh, les viene de categoría, les viene de lujo, de lujo, pero el problema está cuando se les lleva al al huerto, eso es lo que, lo que les suele pasar a estas calabazas lunza por lo menos aquí en España es muy complicado conseguirlas no siendo a lo mejor en la zona sur de España por Córdoba, Sevilla, la zona andaluza que ahí las noches pues es un poquito un poquito mejor que aquí, aquí es que son frías no lo siguiente, sobre todo en pleno invierno eh, cuando nos caen esos golpes de, de, de heladas que hay, son, madre, criminales. Bueno, y los fresones que allá andan, eh, también veo que están teniendo pequeña alguna pequeña otra enfermedad. Tengo que descubrir cuál es, porque también es como si fuera una carencia de algo. Pero también les he hecho quelato de hierro. Una vez que riego todo, lo he hecho a todo quelato de hierro. ¿Veis? Ahí están. A ver. Ahí están las... A ver si puedo separar un poco. Jolines. Bueno, pues ahí están las... Las otras flores. Y este es mi pequeño semillero invernadero dentro de casa. Sobre todo lo hago así porque... Bueno... En, como os decía aquí en Valladolid el invierno es muy jorobado eh, y claro en los tomates les cuesta arrancar los pimientos les cuesta muchísimo arrancar también así que la temporada de semillero se tiene que adelantar muchísimo sobre todo de tomate y de pimiento de pimiento mucho más porque necesita un calor casi constante para ello y eso es lo que lo que he tratado de hacer para que por lo menos eh, pues eso adelantarlo y que no me pille el toro <ríe> a muchos compañeros sí lo hacen allí en el huerto porque no quieren tenerlo aquí en casa y tal pero luego corren ese riesgo de que quizás muchas plantas no no se les logre es lo que hay, claro, ¿qué voy a hacer? Seguramente a lo mejor algunos preguntáis ¿Qué voy a hacer con tanta calabaza lunfa? Bueno, pues como tengo seis plantas Una o dos de ellas se la voy a, a regalar a un compañero eh, Que es un compañero de Perú Que también le gusta mucho esta calabaza eh, No se come, ¿eh? no se come En el estado más jovencito, sí Pero ya una vez que... Empieza ya a tener como un mes y medio, dos meses más o menos el fruto. Ya no es eh, conveniente comerla. Lógicamente porque está muy fibrosa, porque ya es un estropajo, se está formando. Pero si está en un estado, por ejemplo, Benjamín, así un, un, un, como un palmo, por ejemplo. ¿eh? Como un palmo más o menos de unos, yo que sé, unos 15 centímetros por ahí, por ahí. Ya también se corre el peligro de que a lo mejor esté ya fibrosa o comience por lo menos pero de unos 8 10 vale, vale, vale, se podría comer yo no lo he hecho eh. la verdad es que no lo he hecho porque tampoco quiero, quiero, quiero más gastar una, una lunfa cuando me conviene mucho más tenerlas que ya estén formadas, eh, que sean ya estropajo porque para mí me viene muy bien, para la piel sobre todo es muy esfoliante, está fenomenal, la calabaza lunfa para eso. Y bueno, más o menos lo que yo quería enseñaros, estoy mirando hacia abajo, hacia aquí hacia la cámara, porque ahí tengo un bulto sospechoso, <risa> que es una de las gatas, se acaba de meter ahora a dormir ahí, la encanta. Ella sola, ¿eh? ella sola se arropa, como los niños chiquinines que los niños chiqueninos hay que ayudarles pero a esta no le hace falta es la de 13 años es tigresa la que la que anda por ahí a ver si la puedo mirarla mirarla ahí está ahí está tapadita ya vas a dormir tigre ¿Eh? vas a dormir una asistita acaban de comer así que pues nada chicos hortelomaníacos eh, eso es todo es un vídeo cortito, pero bueno, por lo menos para que veáis cómo van las, las plantas de semillero en casa. Que se puede hacer, pero hay que tener mucha paciencia. ¿Mm? Mucha paciencia, mucho mimo, muchos cuidados. Tratar de no regar mucho según qué planta tenéis. Observar siempre en la tierra, en la maceta, si... Si está seca o no está seca. ¡Buenas! <ríe> Así me veis de esta guisa. ¿Mm? Así me veis. Pues nada, maníacos. nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Salud y hortalizas! ¡Chao!